Cultura de respeto. Promover una cultura de paz, con igualdad, respeto, compromiso y calidez, sin discriminación, sin favoritismo y sin distinción de ninguna clase. Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.